Nosotros estuvimos ahí. Hemos visto las imágenes todos los días. Cerramos las puertas del foro y nos hemos dedicado a ayudar. Todos los días. En momentos como este, es bueno recordar que estamos juntos. Y nos ponemos de pie juntos. Nos ayudamos. Nos damos una mano. O dos, o tres. Viajamos enormes distancias entregando ayuda, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Convertimos el foro en centro de acopio. De ropa. De agua y de abrazos también. Nuestro compromiso es seguir ayudando. Nuestro deber es salir adelante. Volver a trabajar, a hacer lo que mejor sabemos hacer. El teatro no es solo diversión. También entrega fuerza. Esperanza nos hace entrar a otro mundo. Nos da alegría en tiempos difíciles. Y sí, somos afortunados. Nuestro querido Foro Shakespeare y nuestro querido Centro Cultural El 77 no sufrieron ningún daño. Sabemos el privilegio que eso significa. Por lo mismo, nuestro compromiso es seguir adelante. Volver a trabajar, a dar funciones. México nos necesita a todos. Arquitectos. Diseñadores. Médicos. Actores. Directores. Productores. Y a ti. Tenemos víveres para el alma. Con cada boleto estarás ayudando. Algunas compañías donarán un porcentaje de entrada. Otras daremos funciones gratuitas. Otras haremos descuentos con acopio. O entregaremos un momento de alegría. Ahora, ¿qué más se necesita? Esta catástrofe paralizó al país. No dejemos que paralice la cultura.